estudiaba en la universidad del Zulia eh, iba por el tercer año me faltaban para terminar me faltaban tres más pero en una de las protestas que hubo eh, mataron a un estudiante de, de mi facultad y la universidad se cerró por los estudiantes hubo un paro de estudiantes y ahorita estamos de paro no, no hay clases no hay nada <risa> Cuando se cerró la universidad pues ya yo tenía como que planes de como que de parar un tiempo por la situación que se está viviendo allá. Yo, yo tenía pensado eso y pasó eso y pues fue como que la oportunidad de yo venirme. Congelé mi carrera y yo me vine. Y ya estoy acá desde hace un mes y medio. Ya yo había venido acá, el año pasado vine, pero de visita, porque vive una prima acá. Entonces me pareció una ciudad demasiado hermosa, la gente es demasiado amable, le encanta a la gente le encanta ayudar muchísimo, entonces ya yo había venido acá y había conocido esta ciudad. Al principio sí, llegué a la casa de mi prima, pero ya había como mucha gente. Vino mi primo, vino mi tía, pero todos a trabajar. Estaba mi prima, su esposo, sus dos niños, ya era como que mucha gente, muchísima gente. Y al principio pues me puse a buscar trabajo, no encontraba nada, porque como acá se necesita como que la documentación de acá, yo no la tengo. Entonces se me hizo muy difícil al principio. Como ya conocía a unas personas de, de, del mismo barrio donde vive mi prima, bueno les decía que sí, que estaba la orden para limpiarle su casa, para hacer lo que sea y pues me salieron algunas así limpiezas de hogares Acompañaba a una señora que estaba muy viejita, um, iba al centro, ella hacía como unas compras, una cosa y yo la acompañaba, ella me daba algo de dinero por eso, para acompañarla, ayudarla con las bolsas y todo eso. Mi primo eh, trabajaba acá, en este tráiler y pues ellos me le dijeron a mi primo, bueno pero si quieres llamar a tu prima y le dices que venga y como también, por lo menos ahorita no necesitamos pero puede limpiarnos la casa y todo eso, entonces ese día yo fui, fue el domingo, yo fui el domingo a su casa, le limpié toda la casa y como que le gustó como era yo, cómo era mi forma de ser y entonces me dijo eh, mi jefe, el señor Alejandro, que, que bueno, que podía ir al siguiente día a venir a trabajar. Y desde entonces estoy trabajando con ellos. ¿A mí me recomiendas la más rica, la que más tienen. La hamburguesa, sí. la mixta. no todas traen... todas traen el picado, solo que la de 13 trae una carne de más, es más grande. Salgo de mi casa, salgo a la una y media. Llego a la casa de mi jefe a las 2 y allá cortamos todo lo que son los jamones, todo eso, el pavo. Eh, limpiamos todo, lavamos el, el tráiler las mis, las sillas, todo. Y para acá salimos como a las 4, 4 y media. Acá llegamos a las 5 y media, más o menos, y comenzamos a trabajar desde esa hora. Como hasta las 10 y media, 11, a veces se extiende hasta las 12, 12 y media. Luego vamos a la casa de nuestro jefe, allá desempacamos todo y ya nos vamos a la casa y llegamos como a la una, una y media, más o menos. Ah, ese es mi hermano, eh, se llama Andrés, ese niño es mi vida. Eh, es mi hermano y desde pequeño, desde pequeño lo he cuidado, pues he estado muy pendiente de él desde pequeño. Y me ha costado mucho dejarlo allá solo. El año, que, el año pasado cuando yo vine, yo me lo traje. O sea, mi, mi hermanito tenía, que Tres años. Me lo traje, yo saqué con mi mamá, saqué el permiso, me lo dejó traer de vacaciones. Y yo me lo traje acá. Y estuvo conmigo. Yo no me había separado tanto tiempo de él. Me, había, me ha costado muchísimo, pero pues todos los días hablo con él. Mi hermana eh, me hace videollamadas y hablo con él y lo veo todos los días. Él me pregunta que dónde estoy. Y yo, ay, estoy trabajando, pero estoy muy lejos y ya pronto nos vamos a ver. Por el momento, es, depende de lo que pase allá. Porque no puedo regresar a un país donde hay tanta violencia, tanta inseguridad, tanta hambre. Por lo menos yo ahorita aquí estoy ayudando a mi familia, desde acá estoy ayudando a mi familia económicamente. Yo no puedo regresarme y así, de la nada. Yo no voy a tener nada que hacer allá, el trabajo allá está muy escaso. Un trabajo, un sueldo mínimo no alcanza ni para la comida de una semana, ni siquiera. Yo me pedí por porque es ¿cierto? Sí. ¿no? ¿Y de los wraps? Eh... El Medellín rico. es muy rico, el, el más Tokio... Caro sino el más rico. No, no, el Medellín... <risa> sí, me, el... El. sí, Medellín.